...lleno de indignación y de dolor. ¿Por qué digo esto? Señores, porque nuevamente se pone de manifiesto un hecho de delincuencia, pero un hecho que raya ya en lo que es el respeto y lo más sagrado que tiene un ser humano, que es su seno familiar. En la comunidad de Honduras y aquí el sector La Paz del Distrito Nacional desde hace un tiempo se está llevando a cabo un acto que los, los vecinos de allí tienen el grito al cielo un ciudadano de nacionalidad haitiana aprovecha las noches cuando las familias están dormidas para irrumpir la paz del hogar y la tranquilidad familiar no solamente para robar señores sino también para llevar a cabo un acto de barbaridad y de cobardía de violar a las mujeres que encuentran a su paz este individuo que hasta ahora de nacionalidad haitiana no ha sido identificado con su nombre. Este individuo tiene la característica que miren que hace. Se desnuda totalmente, como su madre lo tiró al mundo en cuero. Cuando irrumpe, que miren que escala y rompe las casas para meterse, otras veces aprovecha los espacios de las ventanas de las persianas y por debajo de las puertas se mete. Ustedes saben cómo lo hace lleno de grasa y de tibne para evitar ser detenido por las personas que no le vayan arriba señores yo creo que aquí las autoridades tienen que tomar en serio este caso a mis amigos de la policía nacional el director de la policía, de la, de la policía nacional mayor general Eduardo Alberto Ten a mi amigo el coronel Diego Pesqueira director de comunicación estratégica de la policía nacional este es un caso que no se puede permitir que ocurra otro. Óigame, la zona de Honduras y en el sector La Paz, aquí en la feria del Distrito Nacional, los vecinos tienen el grito al cielo. Se dice que ha violado ya varias mujeres. En un caso muy específico, que tenemos información de una ciudadana una de ciudadana nacionalidad venezolana, señores. Oigan cómo llega este individuo. Encuera como su madre lo tiró al mundo. E en las viviendas. Y luego que encuentra el... mujeres a su paso, también las violas. Es algo que no se puede permitir. Esto debe ser detenido este ciudadano a la mayor brevedad posible. Y quiero decirle algo a los ciudadanos de esta zona. Tengo información de que hay varios casos y no han hecho la denuncia ni siquiera. Pedimos la actuación de la policía, pero como ciudadano nos corresponde también actuar. Hay que de inmediato aquel hecho que haya tenido que ver en su casa si han robado. Vaya ante la justicia. Ponga la debida denuncia en la Policía Nacional. De parte a las autoridades para que este ciudadano pueda ser detenido a la mayor brevedad posible, señores. No podemos permitir que nuevamente un ciudadano de nacionalidad haitiana esté irrumpiendo en los hogares. Roba como su madre lo tiró al mundo porque anda en cuero entre las casas. Entonces, después que roba, si encuentra alguna dama a su paso, también la viola. Eso es inconcebible. Eso no puede estar pasando, señores. Eso no puede estar pasando. Atención a la Policía Nacional, atención al Ministerio Público, pero mucha atención a los ciudadanos que han sido robados por este caballero a ir lo más pronto posible ante las autoridades a poner su denuncia. No queremos que mañana cuando sea detenido tenga que ser puesto en libertad porque no hay ningún querellante ni hay nadie que esté acusándolo formalmente. Ya las imágenes de la cámara de seguridad están circulando en las redes sociales. Están circulando en todo el país, señores. Este ciudadano es tendencia y hay que atacarlo de inmediato. Atención a las autoridades este ciudadano. Mírenlo como se ve ahí en la pantalla. Irrumpiendo, intenta, intentando entrar a las casas como entró a esa. Miren cómo se tira por el suelo como una serpiente. Como toda una rata rodando por el suelo para llevar a cabo ese abuso. Óigame. A damas que están en su casa, que él la viola. Tenemos información de primera mano de una ciudadana venezolana que fue violada por este verdugo. Roba, viola y quién sabe lo más que puede hacer. Porque ustedes saben muy bien que el que rompe en una casa para meterse está dispuesto a lo que sea. Atención a los ciudadanos, vamos a poner la denuncia. No es posible que este individuo, después de ser detenido, sea puesto en libertad por falta de querellante y personas que le puedan acusar. Atacamos la policía, atacamos el Ministerio Público, pero vamos a hacer nuestro papel como ciudadanos, dándole parte a las autoridades para que puedan actuar de manera drástica sobre este verdugo, ese cobarde, esa rata, que miren qué es lo que está haciendo, irrumpiendo en las casas, estamos hablando que es una rata, miren cómo rueda por el suelo para meterse y abusar de mujeres y personas inocentes, llevando a cabo este robo y este acto de lo cobarde y burdo, de violar a mujeres en la tranquilidad de su hogar.